En abril de 2013 se comenzó a desarrollar en el Departamento de Artigas el proyecto piloto Artigas sin Barreras. Con él se busca realizar un estudio bio, psico, social, clínico y genético de todas las personas con discapacidades del Departamento de Artigas. El Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social contó con la asistencia técnica de la Misión Solidaria Manuela Espejo, de la República del Ecuador. Bueno, a partir de la información que tenemos sobre las personas con discapacidad en el departamento que llegan por las oficinas territoriales o por otras organizaciones o personas que directamente lo solicitan, equipos técnicos integrados por psicólogos y médicos visitan el hogar evaluando la situación de las personas con discapacidad y sus familias y valorando sus necesidades para poder aportar información y desde parte de PRONADIS otorgar las ayudas técnicas que requieren. Me gustó porque viste que es una cosa que ellos no no es que vos tenés que ir correr atrás de ellos, ellos vienen hacia vos porque está, se ve que es por la necesidad que uno tiene. La ayuda desinteresada que nos brindó el Mides con este programas que tienen de Artigas Sin Barreras, este, porque llegaron en mi casa sin yo haber solicitado ninguna ayuda al ni, ni haber hablado con nadie por lo que precisaba, este, se interesaron por el tema de, de la salud de, de mi madre, vio verdaderamente que, que, que mi madre estaba en una situación que necesitaba una ayuda y desinteresadamente nos brindó una, una ayuda muy importante. ¿no? ahora sí, ahora me río si tenía el cochecito de ella nosotros pasábamos los charcos y ella tocaba el pie en la rueda imagínate cómo quedaba, no daba ni para salir con ella hace cinco años que estoy así eh, sin la visión y gracias al apoyo del MIRES, a la profesora también, que me está ayudando a rehabilitarme con el bastón y ahora sí me siento contenta porque a lo menos no me dependo de terceros para, para las cosas en sí. que esto realmente eh, a a una persona que está imposibilitada de movilizarse y demás, eh, le, le, viene, le cambia la vida, ¿no? le cambia la calidad de vida a la persona. Evidentemente este programa es, ha sido un apoyo fundamental en lo que refiere al trabajo que vamos a continuar haciendo hacia adelante. Además de las necesidades cotidianas de las personas visitadas, podremos saber cuál es la realidad de la situación de salud educativa y laboral de las personas con discapacidad en el departamento. Eso quiere decir que verdaderamente es un programa que está para, para ayudar a la gente. Ojalá hubiesen muchos programas como estos, porque hay gente que verdaderamente lo precisa. ¿no? Estoy muy agradecido. Porque conocer la realidad es lo que nos permite cambiarla, pero Nadis avanza hacia un Uruguay sin barreras.